Si pensamos en cómo hemos aprendido en nuestra etapa escolar la magnitud-superficie, nos daremos cuenta de que básicamente solo hemos trabajado el cálculo de áreas de figuras planas. La magnitud-superficie es mucho más que eso y tiene muchas más aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Esto está muy bien, pero ¿qué es la superficie? Como ya vimos en el vídeo de cálculo de perímetro, una figura plana tiene tres partes, el interior, el exterior y la frontera. Pues la superficie es lo que mide, lo que ocupa el interior de esa figura plana, lo que ocupa lo de dentro. Es importante hacer entender al alumnado de la diferencia entre superficie y área. La superficie, como ya hemos dicho, es una cualidad del objeto, es decir, lo que ocupa. En cambio, el área es la medida que damos a esa superficie cuando hemos escogido una unidad de medida. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Tenemos este folio encima de la mesa. Su superficie será en todo lo que podemos dibujar en el folio, una vez esté colocado encima de la mesa, o sea, una de sus caras. El área será, una vez escogida una unidad de medida, por ejemplo, este cuadradito, cuántas veces cabe él dentro de ese folio. Como ya hemos dicho en varias ocasiones, es necesario que tengáis en cuenta esas etapas del aprendizaje, que ya vimos en el vídeo de introducción a la medida, a la hora de trabajar con esta nueva magnitud. Es decir que hagamos comparaciones entre objetos a ver cuál tiene mayor superficie, cuál tiene menor, que hagáis descomposiciones y recomposiciones de esa magnitud o incluso que utilicéis la estimación para trabajarla Tras la estimación y comparación de superficie, lo que haremos será ir trabajando el área a través del rellenado de esas superficies con figuras irregulares, como por ejemplo estas que tenemos aquí. Lo que tendríamos que ver es cuántas veces cabe esta figura dentro de esa superficie. Así calculamos el área teniendo en cuenta esa unidad de medida. El siguiente paso sería el de introducir como figura para el rellenado el cuadrado. Si utilizamos cuadrados de, por ejemplo, un centímetro de lado o un decímetro de lado, tendríamos lo que son un centímetro cuadrado o un decímetro cuadrado, y así nos aproximaríamos a las unidades derivadas del sistema internacional. ¿Por qué? Ahora que estamos hablando del sistema internacional, yo creo que todas y todos nos acordamos de aquella dichosa escalerita que nos hacen aprendernos para saber cómo pasar de unas unidades a otras, en el caso de la superficie, por ejemplo. Pero, ¿os acordáis qué se hacía para pasar de una unidad a otra? Por ejemplo, de centímetros cuadrados a decímetros cuadrados. ¿Por qué multiplicábamos o dividíamos por 100? Vamos a hacerlo de manera visual a ver si así podemos entenderlo. Y ojalá que esto lo hagáis en un futuro con vuestro alumnado y que la escalerita esa se quede a modo de resumen al final una vez lo hayamos comprendido. Este cuadrado que tengo aquí tiene de lado un decímetro, 10 centímetros. Vamos a rellenarlo con cubitos como estos que tienen aquí, que tienen de lado un centímetro. Es importante recalcar aquí que solo nos vamos a fijar en la base de los cuadrados. La magnitud altura en este caso no la vamos a tener en cuenta. Entonces lo que voy a hacer es ver cuánto... Cubitos de estos caben aquí dentro. Pues si yo me pusiera a hacerlo, voy a unirlos para que me sea más fácil colocarlos. Pues veo que llevo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y veo que 10 caben aquí, en esta primera parte. Voy a ponerle aquí para que se vea mejor. Me he ahorrado un poco de trabajo y he, me he hecho más barritas de estos de 10. Y veo que puedo poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, estas 10 barritas que tienen 10 cada una, o sea, en total, ¿cuántos hay? 100 cubitos de 10 estos pequeñitos que teníamos, se corresponde a la misma superficie que este cuadrado. Por eso, en la dichosa escalera, cuando pasamos de el decímetro cuadrado al centímetro cuadrado, tenemos que multiplicar 100, porque hay 100 de estos aquí dentro. Por lo tanto, en un decímetro cuadrado hay exactamente 100 centímetros cuadrados. Y ocurriría lo mismo si consideraréis un metro cuadrado y hacéis cuadritos de un decímetro cuadrado, eh, cuadrado como este, necesitaréis 100 o 10.000 cuadraditos de este que está aquí. Uno de los errores más comunes al trabajar el área, y que también os pasa a vosotros y a vosotros, no solo alumnado de educación primaria, es creer que si dos figuras tienen el mismo perímetro, entonces tienen que tener el mismo área, o viceversa. Por ejemplo, estas dos figuras que vemos en pantalla ahora mismo tienen como perímetro 12 unidades. Si tomamos como la unidad de longitud, el lado de ese cuadradito que vemos abajo. Pero si tomamos como unidad de área ese mismo cuadradito, entonces podemos ver que la figura de la izquierda tiene de área 5 unidades cuadradas, mientras que la de la derecha tiene de área 9 unidades cuadradas. Y de la misma forma, si dos figuras tienen el mismo área, no tienen por qué tener el mismo perímetro. Aquí tenemos dos figuras que tienen como área 4 unidades cuadradas, pero que la de la izquierda tiene de perímetro 10 unidades, mientras que la de la derecha tiene de perímetro 8 unidades. Otro error que cometemos, y este es como docentes, es pedir la comparación directa de dos superficies completamente distintas. Imagina que preguntamos, así de primera, si un triángulo tiene mayor o menor área que un cuadrado. Sin embargo, esto sí que podemos hacerlo de manera indirecta, por ejemplo, si recortamos como estamos viendo ahora mismo. La idea es iniciar las comparaciones con figuras muy similares e ir introduciendo y buscando estrategias para la comparación de otras. Y esto es todo en el vídeo de hoy. Lo que haremos en el siguiente será hacer una visita al cálculo de área de distintas figuras planas que conocemos. Si tenéis cualquier duda o pregunta podéis dejarla como siempre en los comentarios y nos vemos en el siguiente.